I know what it is. I, uh... ¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial. Increíble. Llegamos al último micro antes de que comience la competencia. Ya el próximo domingo tendremos acción y ya estará allí nuestro enviado especial, Matías Pacoletti junto a Paula Jalil, nuestra enviada, para traernos todos los detalles. Nos quedan tres mundiales por repasar. Arrancamos por 1930 y llega momento de Maradona en el 2010, de la increíble final perdida en el 2014 y la gran decepción de Rusia 2018. El golpe en Alemania 2006 fue duro y Alfio Basile, exitoso con Boca, tuvo su segunda oportunidad tras la salida de Peckerman. Argentina inició con triunfo ante Chile, pero el ciclo de Basile se interrumpió tras perder contra los Trasandilos en el inicio de la segunda ronda de las eliminatorias. Entonces, en una extraña jugada, Grondona nombró a Maradona como técnico con Bilardo ahí cerquita. La segunda ronda clasificatoria estuvo llena de angustia y se terminó atrabando con un gol agónico y de película de Palermo. Ante Perú, bajo la lluvia en el Monumental. centro, centro. la pelota le quedó para el Pocho que gane. Ahí va el Pocho. ¡Gol! En Sudáfrica el andar fue bueno hasta los cuartos. Comenzó con triunfos ante Nigeria, Corea del Sur y luego Grecia, México en octavos y otra vez la pesadilla de Alemania para volver a casa con la angustia de siempre tras la estrepitosa caída por 4 a 0. Esa angustia se rompería cuatro años más tarde. Sergio Batista, que dirigía a Godoy Cruz, se hizo cargo de la Sub-20 y luego tuvo su chance en la mayor, pero duró poco. Entonces Alejandro Sabela inició el camino que nos llevaría a la final. La eliminatoria fue un lujo y en Brasil todo se construyó de menor a mayor. Fue triunfo 2 a 1 ante Bosnia, luego un inesperado, ajustado 1 a 0 ante Irán con un poema de Messi en el último minuto y el tercero fue 3 a 2 ante Nigeria, otra vez Messi gran protagonista. En octavos, Suiza fue un duro escollo hasta que Messi se encendió y Di María rompió el cero a falta de dos minutos para los penales. Otra vez a cuartos, en donde esperaba Bélgica. El partido fue por demás parejo, pero por suerte, a los 8 minutos, el tantas veces criticado de Higuaín, puso el 1 a 0 que rompió el maleficio de cuartos y nos metió en la semifinal. Llegó entonces el turno de Países Bajos, otra potencia y otra vez los penales. Tras empatar sin goles, inolvidable y sufrido momento, con Chiquito Romero como figura descomunal. Ese día se transformó en héroe. Entonces llegó la gran final y soñamos con el maracanazo. Gritamos el gol anulado de Guaín y aún lamentamos las chances perdidas por el Pipa, Palacio y Messi. Y más aún, la inesperada aparición de Gotze para llenarnos de tristeza. La derrota no opacó el reconocimiento eterno a un plantel que nos devolvió al partido final tras 24 años. El proceso a Rusia tuvo de todo menos orden. Lo inició Martino. Lo continuó Bausa y lo terminó Paoli con angustia en la última fecha ante Ecuador para clasificar a Rusia. Nada bueno podía salir. En el Mundial, el empate ante Islandia cambió el tablero. La derrota ante de Croacia nos puso contra las cuerdas, pero llegó el desahogo con el triunfo ante Nigeria, con gol de rojo sobre el final. Pero la alegría duró poco. Francia nos eliminó en cuarto tras un electrizante 4-3, en el que Argentina tuvo la última chance, pero el destino estaba escrito y los galos gritaron campeones al final del camino. Llegamos al final de un intenso recorrido que comenzó en 1930 y nos invita a creer que en Qatar puede terminar en él, otra paginadora. Hemos llegado al final de la previa. Ahora se viene lo mejor: la Copa del Mundo. Gracias a quienes nos han acompañado día a día, pero prepárense porque ahora se viene lo más interesante. <música>